You are Dr. Likes on the track, track, track, track De mil de altura pasando por Colorado Ten el líquido rosado. Voy relajado mientras tú ya fatigado, ey Piensa que nos vamos a detener, ey Dispáranos y volveremos a renacer, ey No lo ves, en serio no lo ves, ey Estoy encima y estoy apuntando un Benz, ey Yo soy el fuego en la penumbra y no me crees Llego al par y quieren de lo que llevé. ey Estamos en la cima, nadie nos va a hacer caer, ey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 me escondo yo te mato y no te rezo escondo en la música yo crezco escof con tu puta yo procreo escof eres pussy, ya lo veo Estamos haciendo todo lo que aquí queremos Trae esa perra, dile que aquí lo tenemos Con doble R siempre estamos con los buenos Saca las libras, arma que aquí ya podemos hey. Piensa que nos van a detener, ey. Dispáranos y volveremos a renacer, ey. No lo ves, en serio no lo ves, ey. Estoy encima y estoy apuntando un Benz, ey. Mezcon, yo te mato y no te rezo. Mezcon, en la música yo crezco. Mezcón, con tu puta yo procreo. Mezcón, eres pussy ya lo veo. Me scoff, con tu puta yo procreo Me scoff, eres pussy, ya lo veo Me scoff, yo te mato y no te rezo Me scoff, en la música yo crezco track